Veamos el siguiente problema, me piden hallar la ecuación de la circunferencia que aquí vemos. Se sabe que la ecuación tiene este modelo, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. H k es el centro de la circunferencia, r es el radio. Tenemos una cuerda aquí de 6, trazamos la perpendicular a la cuerda. Entonces esto mide 3 y acá también mide 3. Si unimos el centro con el punto de tangencia tendremos 90 grados aquí, 3 más 2, el radio sería 5. Si uno al punto A, eso también sería el radio 5. En este triángulo rectángulo tenemos 3, 4, 5 por Pitágoras. Entonces, si esto mide 4, acá también mide 4. Por lo tanto, el centro sería 4,5. Entonces, la ecuación sería así.